I'm <laughs> sorry. La tumba la tengo preparado para tu punto, carajo. Que me veo como el diablo en el espejo, está bruto. Quiere que me envenene de su vaso. Cabeza me lleva para la ruina, bandazo. Saca la calavera que verá que sobrepeso. siénteme una vela que Dios venga de traspaso. Con la loquera no sé cómo ni estoy preso. Que me da la catana y me entran ganas de matarlo. Dice calavero, tú estás medio loco el seso. Claro que sí, you know, tú sabes lo que ando. Tú mando fuego pa' que tú no veas lucero. Hay pato que te. A mi hermano, la calle es pura pero y en el cementerio hasta la una que no me siento un marciano. Lo vi en la luna que tenía que pagar el precio. Loco me estoy muriendo para que tú nos da un mi loco coco tibetano, quieren caramusa, ya saben pa dónde vamos. Pasando esta vía, pero con un piquetazo. Sé que les gustaría que yo no fuera tan claro. Macanería, cada vez que bajo para el barrio, los locos de loquera estamos metiendo el guantazo. Para que se trabe, diga que esto no es el palo. Le deseo bendiciones, nunca voy a desear lo malo. Mis calaveros tan desacatado, escuchen escuché en con el coche cazuleado. La vida es un loquero y por eso me voy despacio. Y echaré de menos lo bueno con mi hermano. el coche encasuleado la vida es un locker y por eso me voy despacio mis calaveros tienen explotado el caco las baby no se cansan porque tengo para rato las pongo a trabajar loco las aguas hasta un contrato y lo firman porque saben que yo siempre cumplo el trato Lo traigo puro como un kilo de original no se comparan son del chino y original no me lo creo pero sé que no te lo hago mal y te mando. Siempre ready como el cristal básico Y es que ese culo para hasta el tráfico Se chocan carros, chillan los neumáticos Lo mueve que parece que lleva automático A veces pienso que no es real y que es mágico Tú quieres castigo, yo te doy castigo Porque para eso sabes que siempre estamos activos Porque para eso sabes que siempre ando sátiro Y en la calle estoy furioso, yo estoy rápido Los niunes se quedan parados Siento tus letras tan desamparadas la tumba la tengo preparada para tu punto, carajo que me veo como el diablo en el espejo, la tumba la tengo preparada para tu punto, carajo que me veo como el diablo en el espejo, carajo que me veo como el diablo en el espejo, ellos hey, cocolesa y la punto, punto latino mediterráneo del que parte el cráneo. ¡El granato está caliente! ¡Punto, <risa> Volta, volta. Punto, punto. Punto, punto.